Creo en las promesas de Dios. Creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas. Creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en todo, todo él me Muy bien, ¿qué tal? con que hermanos en los Estados Unidos, que es el Señor Shishun Guiar, Shung Guillar, que Kebe, Por eso es que Dios, eh, Dios es un Dios misericordioso. Y es un Dios muy grande. Es un Dios bueno. Así que vamos a cantar. Esas promesas del Señor. Las promesas del Padre, de nuestro Padre, que está en el cielo. Y siempre. otros países Nos guiará. El Señor nos para siempre. Por el él tiene su promesa. Creo en las promesas de Dios. Creo en las promesas de Dios. Good <laughs> La promesa de Dios, yo creo en la promesa de Dios, yo creo en la promesa de mi Señor, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de, la misericordia de mi Señor.